quien reside en el Distrito Municipal Las Gordas del municipio de Nagua, por tener una orden de arresto en su contra, en perjuicio de Josefa Paredes, residente en el referido municipio, quien lo acusa de que en fecha 6 del mes 8 de este mismo año, el detenido le sustrajo la motocicleta marca PGO modelo TREX 150 de color blanco, la cual fue recuperada por miembros de la policía, mientras era perseguido y la dejara abandonada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.